La reacción de Ali Espósito cuando le preguntaron por bebés La cantante pop, en pareja con Santiago Mocorrea desde hace dos años, habló sobre los planes futuros de la pareja, casamiento e hijos. El presente laboral es inmejorable para Lali Espósito. La cantante pop está a punto de presentarse en el Loyapaloza argentino mientras extiende su música por Latinoamérica de la mano de Thalía. La buena racha va en sintonía con su vida sentimental. Desde hace poco más de dos años, la artista está de novia con Santiago Mocorrea. La relación avanza paso a paso y ella disfruta de cada momento. No quiere saber nada con planificar, según manifestó en una nota. ¿Pensaste en formar una familia? Consultó la periodista Catalina Dugli y Lali fue contundente, no. No es algo que pienso, no porque no quiera. Pero esto del planear me parece una truchada. Uno puede tener deseos, pero no es lo mismo tener un deseo que planear algo. Yo no digo a mitad de año me quiero quedar embarazada o casar. No soy de planear la vida de ese modo, agregó la artista argentina. Además, Lali explicó que cuando hay amor las cosas surgen, los hijos llegan, si pinta casémonos, Igual, no soy fan del casamiento y él tampoco. No sé si sucederá. El formar una familia vendrá con el tiempo, las ganas y la vida". La cantante pop, en pareja con Santiago Mocorrea desde hace dos años, habló sobre los planes futuros de la pareja, casamiento e hijos.